Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes, como podrán ver estoy pasando un momento muy muy agradable, aquí estoy súper relajado, pero eso no me detiene para hacer un video el día de hoy, eh, voy a hablar de algo muy caliente, vamos a comparar a las europeas con las latinas. Y bueno, esta, este video no tiene ningún respaldo científico, no hay ninguna estadística detrás, es únicamente mi opinión y mi experiencia, así que eh, si quieren debatir cualquier cosa que mencione en este video lo pueden hacer en los comentarios, pero recuerden que es única y sencillamente mi opinión eh, y mi experiencia. Eh, estuve, bueno obviamente yo soy mexicano como ya algunos de ustedes saben, eh, y durante muchos años tuve novias eh, latinas no solo mexicanas pero también de otros países y también estuve viajando por Colombia, Ecuador, Perú eh, estuve viviendo algunos meses en esos países y bueno también tuve algunas novias uruguayas, argentinas entonces tengo algo de experiencia con las mujeres latinas y eh, también he, vi he viajado un montón he estado en diferentes lugares en Europa eh, viví en Escocia, viví en bueno, también Australia, Estados Unidos, Canadá y bueno he estado en Europa por más de 5 años así que creo que tengo suficiente experiencia para hablar sobre esto y vamos directamente al tema. Ahora aquí no se trata de decir quién es mejor o quién es peor, simplemente diferencias y al final del video voy a decir cuáles son las mujeres que yo personalmente prefiero. Eh, Dividí las diferencias en siete básicas áreas y voy a empezar a mencionarlas una por una. Empecemos con la puntualidad. Muchas de estas diferencias se aplican tanto para hombres como para mujeres, pero este video habla únicamente de mujeres. ¿ok? Pero eh, trataré de hacer un video más adelante también sobre las diferencias entre europeos y latinos. Pero por ahorita me voy a... Me voy a enfocar únicamente a las chicas la puntualidad bueno todos sabemos que los latinos somos realmente no muy puntuales entonces cuando se trata de citas eh, pues es, o, es muy fácil encontrar que las latinas pueden tardar eh, puede llegar tarde es, es algo normal, totalmente normal cuando te quedas de ver con alguien a las 10 esperas que esa chica llegue a las 10 y media o a las 11 ¿no? si es latina, pero eso no pasa con las europeas, si, tú, si quedas a las 10 y tú no estás a las 10, eso está muy mal visto Ajá. podrías llegar un poco tarde, 5 minutos es un poco tarde 10 minutos es demasiado tarde y es una falta de respeto entonces no lo haces eh, esa es una diferencia grandísima pero obviamente también es una diferencia cultural y creo que tenemos que trabajar en ello, ¿por qué? porque yo soy latino y Incluso aunque vivo en Europa y trato de ser súper puntual, a veces se me pasa un poquito de la mano. Otra cuestión es el drama. A las mujeres latinas les encanta el drama. Y no sé si esto tenga algo que ver con el hecho de que en Latinoamérica se ven mucho las telenovelas. Las telenovelas están llenas de drama. Uh, mientras que en Europa pues las telenovelas no son tan comunes, no son tan, uh, digamos populares como lo son en América Latina, pero es un hecho de que las mujeres latinas hacen drama casi por todo, mientras que las mujeres europeas son un poco más tranquilas, más centradas y son más capaces de eh, resolver problemas en corto tiempo. Por ejemplo, es muy común que cuando uno tiene una novia latina y la novia latina está de mal humor, uno le pregunta ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. 10 minutos más tarde, ¿qué tienes? Nada. Y así le preguntas todo el día, ¿qué tienes? Y todo el día dice nada, cuando tú sabes que algo tiene. Y después, si dejas de preguntar, se enoja más. Y entonces dice, es que no te importa. Y entonces, bueno, okay, preguntas, bueno, es que te he estado preguntando todo el tiempo, ¿qué tienes? Y dices, que nada, ¿qué tienes? Y a la milésima vez que preguntas, ¿qué tienes? Te dice que se enojó por algún problema que sucedió hace como una semana o algo así, ¿no? eh, Bueno, obviamente eso es un ejemplo muy específico, pero ustedes saben perfectamente a lo que me refiero y saben que las chicas latinas hacen problemas así y los hacen grandísimos. Las, las chicas europeas no son así, las chicas europeas tienen algo en ese momento te lo dicen, lo arreglan en cinco minutos y no lo vuelven a mencionar. Es una cosa maravillosa, es realmente una cosa maravillosa porque te quitas el drama de tu vida y es, las cosas funcionan muchísimo, muchísimo mejor. Otra diferencia es la educación. Ahora, ustedes aquí podrán culpar a la geografía, culpar al gobierno, culpar a quien ustedes quieran. Pero es una realidad que las chicas europeas son mucho más educadas que las chicas latinas. No solo porque el sistema educacional es mucho mejor en Europa, obviamente, pero también por la cuestión de que, bueno, por ejemplo, las chicas europeas hablan más idiomas. Mínimo un segundo idioma, sino es que tres, cuatro o cinco. Y sí, estoy de acuerdo que eso es por la cercanía que existe entre los países que permite a las personas en Europa hablar múltiples idiomas fácilmente mientras que en, en américa latina pues no es tan fácil simplemente viajar a otro país y aprender un idioma porque incluso si lo hicieras pues básicamente tienes el mismo idioma en ese país excepto obviamente por brasil pero de ahí en fuera pues es, es sumamente difícil eh, y por lo tanto bueno las chicas europeas tienen un punto extra un punto eh, de ventaja con las chicas latinas en cuanto a los idiomas, pero también la cultura de leer. Eh, en Europa es muy común que las personas leen un libro a la semana, mínimo un libro al mes, cosa que en Latinoamérica no sucede. Sí, tal vez en los últimos años las personas están mejorando un poco más y empiezan a leer un poco más, pero de todos modos siguen siendo muy flojas, seguimos siendo muy flojos en la cuestión de leer. Eh, y bueno, eso es la, creo que eso no es solo en las chicas, también los chicos, obviamente, como dije, son cuestiones que se pueden aplicar tanto para chicas como para chicos, pero bueno, lamentablemente es una diferencia enorme eh, la educación entre las eh, chicas europeas y las chicas latinas no solo porque las chicas europeas hablan más idiomas sino porque leen más y porque bueno su nivel de, de educación es mucho mayor um, ahora un punto que le doy a las chicas latinas es la familia las chicas latinas crecen muy cercanas a la familia, Los, la, en general la cultura latina está le da mucha importancia a la familia y eso es bastante bueno porque eh, bueno es muy común que uno crece y entonces vas a fiestas familiares y te encuentras ahí a familia que en tu vida habías visto ¿no? el tío del abuelo del hermano del sobrino y es, es, la familia completa todo el árbol genealógico se encuentra ahí y es algo muy bueno porque eso hace que le demos mucho valor a la familia y que siempre nos mantengamos digamos unidos entonces las chicas latinas tienen esos valores familiares y es bastante bueno, eh, sobre todo si estás buscando tener una familia con alguien. ¿no? Mientras que las chicas europeas obviamente también le dan valor a la familia, pero es como más a la familia directa, padres, hermanos, hijos. ¿Ah? No es tanto como la familia uh, lejana, como lo hacemos en Latinoamérica, lo cual, eh, bueno, obviamente sí es bueno, pero no tan bueno como en Latinoamérica. Y también eh, otra cosa es que las chicas europeas se salen de casa a edades mucho más tempranas que en Latinoamérica. Es muy normal que cuando uno tiene uno cumple 18 años en Europa, pues eh, se, se empieza a vivir solo porque bueno, ya aquí es muy fácil encontrar un empleo de medio tiempo y poder estudiar y trabajar y bueno, hacerse valer por sí mismo o sí misma eh, sin tener que estar dependiendo de los padres, ¿no? eh, cosa que eso no pasa en Latinoamérica, en Latinoamérica es muy común que las personas estudian la universidad y siguen viviendo con sus padres e incluso después de la universidad pueden seguir si, si viviendo con sus padres, lo cual obviamente eso hace que la familia sea realmente muy muy muy cercana todo el tiempo a ti, pero eh, también podría ser un punto malo porque hace que las personas no sean independientes y no sean autónomas, lo cual le da un punto a las europeas porque las chicas europeas son más independientes, más autónomas, se hacen valer por sí mismas y no realmente aprenden a, a abrirse camino en la vida a edades mucho más tempranas que las chicas latinas. Otro punto para las chicas latinas es la cuestión sexual. Obviamente, eh, las chicas latinas en el sexo son mucho mejor porque simple y sencillamente tienen un una mejor, digamos, un mejor sentido de llevar el ritmo. Bailan mejor y por lo tanto saben mover su cuerpo mejor y por lo tanto tienen una ventaja con las chicas europeas. Sin embargo, no les voy a quitar ese punto, ese punto tiene tienen las chicas latinas, sin duda son mejores en la cama, pero eh, si tomamos en cuenta que los hombres normalmente son los que hacen el trabajo en, el, en la cama y son los que tienen, que, eh, tienen la, digamos, la obligación de hacer que el sexo sea bueno o malo, bueno pues podríamos decir que esa ventaja que tienen las chicas latinas realmente no tiene mucha importancia en el sexo, porque bueno, a fin de cuentas, normalmente, la mayoría de las veces, los hombres son los que tienen la iniciativa y son los que son los, dominian, los dominantes en esa cuestión. Pero no les quitemos el punto a las chicas latinas, sin duda son mucho mejores en la cama. Eh, un punto más para las chicas europeas es la cuestión eh, la mente, la tienen una mente mucho más abierta en cuestión de relaciones y en cuestión de citas. Por ejemplo, eh, es muy común en, la, en las chicas europeas que cuando tú sales a una cita, ellas pagan lo suyo. A diferencia de las chicas latinas que muchas veces esperan... Tienen, o Tienen esa idea conservadora de que el hombre es el que tiene que pagar o de que el hombre es el que tiene que proveer. Y eso muchas veces no solo es en las citas, sino que se alarga en la cuestión eh, de relaciones y todavía uh, en algo mucho más formal como lo es el matrimonio. Uh, hay muchas chicas latinas que realmente lo único que esperan es simple y sencillamente dedicarse a ser madres, a ser amas de casa y esperan que el hombre sea el que las mantenga. Mientras que en Europa eso está, pero, años luz de aquí. Eso ya no pasa, eh, aquí es muy común que tanto hombres como mujeres trabajen y las chicas son tan liberales, tan autónomas y tan independientes como cualquier hombre. Y el, incluso el hecho de que tengan eh, familia, hijos o lo que sea, eh, no significa que la mujer se tenga que quedar en casa. Es muy común pagar por una cuidadora para bebés, dejar al bebé ahí y que ambos se vayan a trabajar o hacer sus actividades diarias. Entonces eso es un punto para las chicas europeas porque eh, son mucho más independientes, autónomas y no esperan que un hombre venga y las mantenga, lo cual es bastante bueno. Eh, también en la cuestión sexual son mucho más abiertas a probar cosas diferentes. Eh, sí, las mujeres latinas son mejores en la cama, pero las mujeres europeas son más abiertas sexualmente a intentar cosas más atrevidas, tríos, eh, eh, intercambio de parejas, sexo anal, eh, juguetes sexuales, eh, en fin, cualquier cosa, sexo en público, en fin, cualquier cosa que se desvenga la mente sobre la cuestión sexual. Eh, mientras que las chicas latinas generalmente, obviamente no todas, eh, pero generalmente tienen una idea más conservadora en cuanto al sexo y en cuanto a con quién compartir su vida eh, pero bueno es obviamente sé que sabemos que podemos encontrar todo tipo de chicas en ambos lados ¿no? eh, otra cuestión diferente es el, la fidelidad las, las, las chicas europeas pueden ser muy abiertas sexualmente y cuando son cuando son abiertas o oh, no tienen ningún miedo a tener Diferentes parejas sexuales que no son parejas sentimentales, no son relaciones formales. Pero en el momento en el que deciden tener una relación formal, realmente son, se comprometen a eso. Se, realmente son, puedes esperar fidelidad y lealtad sobre una chica europea. Mientras que eso eh, no está completamente, digamos, determinado en una relación con una chica latina. Eh, es. Tan, tan fácil como podemos escuchar la, las canciones latinas, las, can, las canciones de eh, música latina, todas hablan de amor, eh, infidelidades, ¿no? Y eso, bueno, pues es simple y sencillamente un reflejo de la cultura y la sociedad latina. No digo que sea, no digo que todos lo hagan, pero es, es mucho más común que cuando una chica eh, latina no está satisfecha en una relación, bueno, pues es muy fácil para ella simplemente eh, Buscar o ir Acudir a la infidelidad Y bueno Creo que eso es todo um, Tenía algún otro punto Me parece, pero en general eh, Bueno, esas son las diferencias Que yo he encontrado um, oh, La cuestión física Obviamente la cuestión física es Muy, muy eh, Subjetiva eh, Hay belleza para todos Pero vaya en términos generales podemos encontrar que la belleza europea físicamente es, son cuerpos esbeltos, son cuerpos simétricos, piernas largas eh, no muchas curvas, no mucha bubi, no mucha pompa, pero estilizado eh, todo en su lugar, son cuerpos alargados y obviamente eh, abundan los ojos claros y el cabello claro, piel clara mientras que las mujeres latinas obviamente es todo es como más um, oscuro, cabello oscuro piel un poco más uh, morena, obviamente podemos encontrar piel blanca y podemos encontrar rubias en, en Latinoamérica, pero estoy hablando de la mayoría ¿no? y normalmente los cuerpos son un poco más um, curvados, uh, ¿curvos? no sé cómo decirlo, pero tienen más curvas las chicas latinas, sin duda, tienen más eh, figura, tienen caderas más anchas, tienen más busto, eh, eso es sin duda. Obviamente son diferentes tipos de bellezas, y bueno, depende de cada persona lo que le guste más. Normalmente a los europeos, a los chicos europeos les gustan más las chicas latinas, igual que a las chicas europeas les gustan más los chicos latinos. Y del mismo modo a las chicas latinas les gustan más los chicos europeos y a, las, y a los chicos latinos les gustan más las chicas europeas. Pero eso es únicamente porque nos gusta algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es totalmente normal. Y bueno, después de todas estas diferencias, yo les puedo decir que... Eh, de mi punto de vista personal tuve muchas novias latinas y fueron encantadoras pero eh, tengo muchas amigas latinas mi mamá, mi hermana son latinas, obviamente pero yo me quedo 100% con las europeas es, me que, y no, por, no solamente por la cuestión física sino por la cuestión de que son bueno, aprendes más eh, viajan más son más educadas Hablan más idiomas eh, No nos quitamos el drama Son puntuales, no tienes que esperar Horas para que estén listas Si te dicen que están listas a una hora A esa hora las puedes ver eh, Bueno, en general eh, Creo que Obviamente la cuestión familiar La cuestión de la cama Obviamente son puntos que bueno No, no, tenemos tan, no tienen tan bien Pero eh, En general yo me quedo completamente con las mujeres europeas y es por eso que estoy viviendo ahorita en Budapest y me encanta vivir aquí. En fin, eso es todo, les mando un abrazo. Déjenme sus comentarios si encuentran alguna otra diferencia, si no están de acuerdo con eso. En fin, pónganme ahí todo lo que están pensando en este momento, si me quieren si me quieren mentar, la madre también lo pueden hacer, no pasa nada. Denle like a este video, recuerden que es únicamente mi opinión basada en mi experiencia. Compartanlo, suscríbanse para nuevos videos y nos estamos viendo en el próximo video Cuídense mucho, chao, chao, chao